<coughs> Creo que es obvio, pero por si acaso alerta de spoilers de todo Steven Universe hasta el capítulo 4 de Steven Universe Future, el último capítulo estrenado hasta el momento de escribir este guión, voleibol, el capítulo de Perla Rosa. Si soy sincera, no tenía ni idea del enfoque que la serie le iba a dar a Perla Rosa, porque a mi parecer no pintaba nada entre todo el resto de dinámicas que las gemas estaban teniendo entre ellas. Había muchos cabos sueltos por atar, las gemas que dejaron de ser corruptas tienen que descubrir un nuevo mundo, Jasper todavía tiene resentimientos con Steven, Steven tiene que seguir enfrentándose a retos con el trauma de su madre… Todo cabo suelto tiene sus dos extremos. Pero Perla Rosa… Perla Rosa está desubicada… Está sola perdida. No entiende qué es a lo que tiene que enfrentarse. Es un lienzo blanco porque no sabemos prácticamente nada de ella y probablemente ella tampoco. 8.000 años de memorias perdidas por haber sido poseída por diamante blanco. Creo que no todos son conscientes de lo que esto significa. Las gemas antes corruptas perdieron la conciencia durante la rebelión y son conscientes de cuál era la situación, de por qué estaban luchando. Cuando se recuperan, descubren que la rebelión y todo el conflicto de la guerra fue resuelto y ya no tienen que preocuparse por eso, solo tienen que aceptar el presente y continuar. Pero Perla Rosa no tiene nada resuelto porque su conflicto es muy diferente. Se despierta y de repente no solo se ha perdido una guerra, que no sabe cómo ni por qué empezó, cambiando toda la estructura del planeta madre y el comportamiento de las diamantes sin que ella entienda por qué, sino que además su supuesta dueña ya no está y las perlas viven por sus dueñas, ¿verdad? A Perla Rosa le podían haber dado muchos roles diferentes. Podían haber hecho que se obsesionara con Steven y tratase de servirle a él, repitiendo otra vez el conflicto de alguien que se cree que Steven es rosa. Este conflicto cambió un poco cuando se nos presentó a Spinel. Ella le culpaba a él de ser feliz y trató de arrebatarle la felicidad porque cree que no tiene derecho a ser feliz si ella no lo es. Pero en este caso, el personaje ni siquiera tiene un conflicto con Steven. Le va a pedir ¡Ayuda! Desde que se mostró que Perla Rosa dejaba de ser poseída por Diamante Blanco y que su grieta seguía ahí, pero no se mostraba ninguna herida en la gema, empecé a sospechar de que la herida no era física. Tenía que ser psicológica. Pero, ¿por qué? Entonces se nos presentó poco a poco que Perla Rosa seguía admirando e idolatrando a Rosa. Y entonces algo hizo clic en mi cabeza y me dije… Wow" espera síndrome de estocolmo no puede ser que le hayan dado síndrome de estocolmo será verdad el síndrome de estocolmo es cuando una víctima establece fuertes vínculos o defiende a su agresor porque éste muestra benevolencia lo cual no quiere decir que dejen de ser agresores al contrario están en posición de tener la opción de ser benevolentes precisamente porque están agrediendo así que aunque rosa la haya dañado permanentemente sigue idolatrándola porque racionaliza su comportamiento para hacerlo justificable de alguna manera y de esta forma aceptó que Rosa no iba a cambiar nunca. Visto así, al final del capítulo llegué a la conclusión de que Perla Rosa no tiene síndrome de Estocolmo. Simplemente es una gema muy paciente, optimista y ve todo con buenos ojos. Por lo tanto deja que la pisoteen una y otra vez, porque es su trabajo contentar a su dueña. Y al haberse perdido todo el transcurso de la historia, para ella eso sigue siendo su máxima prioridad. Cuando le dice a Steven, ja, ja, ja, ja, ja me recuerdas a ella, no solo está trayendo de nuevo el conflicto que Steven tiene con su madre, sino que ella está tratando de aceptar que Rosa ya no está de una manera risueña porque al fin y al cabo no tiene ni idea de lo que es pasar por un duelo. Francamente, Steven Universe se encuentra en una situación en la que la ausencia de los villanos hace que la trama principal se enfoque en cómo los personajes se enfrentan a los conflictos que arrastran. Y eso es difícil de desarrollar sin un conflicto. Y son los antagonistas los que traen conflicto. Así que Perla Rosa tenía todas las papeletas para representar el rol de una nueva villana. Pero no, porque... Eso sería muy fácil. Y entonces entra en escena nuestra Perla. Perla es un personaje totalmente opuesto. Mientras que voleibol... Voy a empezar a llamarla por el apodo, lo siento, pero es que siendo jugadora de voleibol me parece hilarante. Mientras que voleibol no puede y no quiere mover el pasado porque no lo asimila, Perla ha desarrollado una especie de obsesión por evolucionar, pasando página ante todo. Y en definitiva hacerse cada vez más libre de lo que ya es. Ella ya ha superado todo lo superable, y por eso aunque parezca que está celosa de que no fue la primera Perla de Rosa, yo personalmente creo que está empeñada en que no le afecte, porque ya considera que lo ha superado. Y Voleibol, recordando una y otra vez el conflicto de esa superación, es un obstáculo para ella, porque es algo de lo que ya no quiere saber nada. Y para Voleibol lo es todo, así que sí, esto es una dinámica de choque perfecta. Podían haber iniciado una guerra entre las dos, pero lo que muestra la madurez y evolución que ha tenido Perla es que se contiene y ni se enfada con ella ni intenta apartarla para no tener que lidiar más con el problema. Sus personalidades son fuertemente influenciadas por el entorno y la manera en la que sirvieron a Rosa. Las Perlas de tu madre nunca tuvieron la perspectiva al completo. Una supo que tu madre estaba intentando cambiar, pero no podía entender el porqué. La otra nunca esperó que cambiase en absoluto. Perla, obsesionada con pasar página. Voleibol, atada al pasado. Interesante conexión de perspectiva con personalidad, ¿Eh? Al fin y al cabo, su dueña lo era todo para ellas. El fandom lleva mucho tiempo esperando muchas fusiones entre personajes aclamados, y nos dan una fusión que nunca pedimos ni esperaríamos jamás, pero encaja en la trama que se está creando. Es una buena decisión. Y es bastante irónico, al llevarnos la contraria. Porque los guionistas no nos van a dar lo que queramos, nos van a dar lo que es necesario para la historia. Incluso si desarrollan una relación de la nada, en 10 minutos, 10 minutos, qué narración tan maravillosa. Y la decisión final es no contarnos el resultado. No se nos da una respuesta, un final mascado. No sabemos si el enfoque de todo el capítulo, la herida de perla rosa, se cura o no, porque lo enfocan estratégicamente para que no se vea, que te dejen colgado, es como una bofetada en la cara que te dice, eso no es lo que importa. El resultado final no es cómo le quede la cara, sino la lección que las dos perlas acaban de aprender. Yo, personalmente, creo que le va a quedar la cicatriz, porque Rebecca Sugar hace mucho énfasis en que los traumas nunca se terminan de curar completamente, y el pasado no se puede cambiar. Por eso las gemas que antes estuvieron corruptas siguen teniendo cuernos. Y al no ser algo que puedan cambiar o curar, tienen que aceptarlo. Y eso es parte del proceso del duelo. Y la nueva vida que Volleyball acaba de empezar. Y ambas perlas dejan de ser sirvientas del pasado y se vuelven sus propias reinas. Gracias por escuchar este ensayo improvisado y lo que tenía que decir al respecto. Yo soy bicho. Y a ti te toca decidir. ¿Me seguirás la pista?